Decenas de ciclistas organizaron una rodada en el centro histórico para exigir mejores opciones de movilidad en Puebla capital, pues denunciaron que las existentes son inseguras e insuficientes. También solicitaron hablar con las autoridades estatales para conocer las razones del retiro de la ciclovía elevada del bulevar Hermano Cerdán. Reconocieron que las obras actuales para los ciclistas y peatones están mal hechas Y no existen opciones de movilidad incluyente Sin ánimo de defender la obra moreno Señalaron que si se destinara más de 200 millones de pesos para el retiro de la estructura El recurso podría usarse en construir nuevas ciclovías a nivel de piso El movimiento es en la mañana señores y señoras ¿Cuándo más? En la tarde cuando toda la banda trabajadora viene ¿No? Del trabajo para su casa Entonces hay que saber ¿Cuándo? ¿A qué horas? Hay que pararse ahí para hacer el conteo, ¿no? No a las 2 de la tarde, ¿verdad? Cuando pues, no hay pinches nadie. Entonces, por favor, eso es lo que queremos. Que nos muestren sus estudios, sus resultados, sus análisis. Y lo más importante, que eh, no vamos a permitir que la retiren sin que antes nos hayan dejado una ciclovía a nivel de calle bien diseñada, bien ejecutada, bien señalizada, etc. ¿Sí? No lo vamos a permitir y no es que esté defendiendo la estructura elevada, ojo, es simplemente que no vamos a permitir que nos den a tole con el dedo y nos quedemos como el perro de las dos tortas. Los casi 100 manifestantes partieron del Parque del Carmen y avanzaron hacia la 11 Sur por la 15 Poniente. Posteriormente bajaron por la Avenida Reforma hasta llegar a la 14 Sur y continuar su camino hasta Casaguayo. Hasta el momento, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que está abierto al diálogo y su administración tendrá la disposición de escuchar las opiniones y sugerencias sobre el futuro de la ciclovía elevada del boulevard Hermano Cerdán.